Doctora, un momentito. Tengo una llamada aquí en el celular que quisiéramos pasarla eh, un minuto antes de entrar con la doctora. Eh, eh, su contenido. Eh, buenos días. Buen día. A su orden. Hermano, mire, yo soy una persona que me gusta la, la honestidad y la transparencia. Y da pena que estos temas, con la gravedad que ofrecen al país, se esté politizando. Y usted diría, ¿cómo politizándose? Usted piensa que una persona que tenga cinco hijos le lleven dos, li dos libras de arroz, una latica de guandule un potecito de aceite y una libra de y podrá durar una semana en casa. Pero eso de qué es, caballero? esas son las reacciones que está ofreciendo el gobierno. Pero eso sí. es para la de los bueno, estudiantes. Eh. No te excusas porque yo he visto varios videos, incluso estaba mirando y hay algo que yo no soy político y lo propuse, cierta si situación. mil formas de hacerlo. Pero, por ejemplo, yo tengo ¿sí? más de 20 años pagando a ese sí Yo entiendo que para que yo necesito que me ofrezca una pensión cuando ya yo mi vida la tengo resuelta, si ahora estoy pasando por una crisis no puedo disponer de lo que tengo ahorrado. Así es. Que eso no hay que hacer una cosa del otro mundo porque tengo los bancos disponibles. ya había que hacer? solamente el, el gobierno. Dice, <ríe> todas esas personas que de lo que ahí. por ejemplo ah, bueno. ese préstamo que pueblo que se han cogido que son mil millones de pesos depósitelo en una cuenta si usted quiere hacer un gobierno transparente y lo ¿Sí? va a tomar cada persona porque usted profundidad. lo único que va a pasar es hacer un grupo de personas ricas y la persona que en realidad necesitan eso no le vaya a llegar a sus hogares bueno, ahí están, gracias. gracias. Gracias. Muchas Tenemos gracias. una llamadita en el canal. Hola. Buenos días. Buen día, buen día. No se deje Habla. Franci mostró la fotografía que, que se le envió. Ahora se oye. Ok, ¿me escuchan ahí? Bien, pues se fue la llamada. Aló, aló. Sí, se escucha, adelante. Ah, ok ok eh, El gobernador está muy equivocado con lo que él dice. Aparentemente, si él no lo verifica bien, entonces lo están engañando. Porque en esa, pero, pero en esa funda, así? en esa funda no había, no hay azúcar como él dice. Ahí solamente tienen arroz, pica-pica y una, y una libra de espagueti. Ah, bueno, pero es que están confundiendo... Eh, están confundiendo las que está dando el Inavie, eh, eh, eh el Miner, y la que está dando el plan social que no habían llegado, que están llegando hoy. Pero óyeme, en la escuela de Ana Antonia Cruz, lo que llevaron fue pan con, con una llavota. Y la que, está dando, la que está dando la presidencia tampoco, tampoco tiene lo que... Carolina, Carolina, hay que aclararle a la gente, hay que aclararle a la gente que estamos hablando de dos tipos de raciones. Claro. Estamos hablando de la ración que es el, alm el almuerzo escolar, digamos, que el Estado decidió seguir dándolo. ¿verdad? y la gente puede ir a recogerlo cada día, todo el que tenga niños en la escuela, ese es un tipo de ración, la otra ración son las que da el plan social de la presidenta a través de las gobernaciones a eso es lo que se estaba visito Luisito si sí, eso es así, me preocupó mucho ver ayer que el profesor Miguel Martínez, ex director de la escuela Paulina Valenzuela y quien fue mi profesor, me mandó imágenes me mandó imágenes de una funda de pan sí. con galletitas para sí. los muchachos que no son de tanda extendida, y los llamaron a los padres para que fueran a buscar una funda de pan básicamente, sí. y esto no es posible entendemos eso, hay que aclararlo son diferentes, Mira. el de, eh, Mira. término francés el de las escuelas el que se le está dando a los que no son de tanda extendida, pero mandar a la familia hacer una fila por una funda de pan y cierro diciendo, las declaraciones e informaciones que nos daba el gobernador, deben de bajar el volumen muchachos allá eh, él le preguntábamos que qué traen las, las fundas o sea, y él ciertamente él nos dice que está recluido porque tiene una tosecita y está en cuarentena pero hay cosas como elementales básicas de información que se deben de llevar a los medios y que uno debe de saberla y que él como organizador y quien está dirigiendo todo esto creo que lo más básico sería saber qué trae cada funda de estas eh, ¿Cómo se harán? Él dice que tiene un equipo de gente, pero no saber siquiera lo que trae la funda, o tal vez no quiso decirlo, porque lo que estamos acostumbrados a ver en ella, las dos libras de arroz, la funda de azúcar, la dos pica-pica, las dos sardinas, las dos libras de habichuela Y esto ha dejado en visto las debilidades que nosotros tenemos. Aquí las políticas nos han estado bien dirigidas. O sea, eso no es algo decente para una familia que... Cinco raci eh, cinco mil raciones, es verdad que es a la medida porque no estábamos esperando esto. Pero eh, con dos pica-pica se come eh, por Ay. dos días o por tres días. Bueno, miren, lo primero que tú te tienes que preguntar si está el gobierno con el plan social planificando una dieta que vaya acorde a estos tiempos. Y si tienen la capacidad pensada, porque fíjate, hace tiempo que uno sabe que el país no cuenta con nutriólogos que puedan definir la canasta eh, o la alimentación del pueblo. En estos tiempos se requiere de que nutriólogos, médicos, indiquen al gobierno cuáles serían las, los alimentos de mejor manejo y de mejor aprovechamiento para estos días de cuarentena, para que no se necesite cantidades. Me refiero Mucho a que mucho arroz. No, no, sí. Amado, ¿cómo fue? <risa> mucho arroz. Tenemos a la doctora. Para que el arroz vosotros. no sea en cantidades industriales. Pero nosotros sabemos que hay una deficiencia también en la planificación de esa dieta que se lleva en una funda. Poco o mucho. Es insuficiente. Y nutricionalmente Bien. es... es desfavorable para este momento cuando se requiere de, de energía, se requiere de, de, de vitaminas, no se le está incluyendo vitaminas. Tenemos una porque, llamadita, Francis, buenos porque días. Si te vieran, sí, Carolina, permíteme Hello. porque te escucho me siempre perfectamente no. y me frena. Yo te... Pero es que te estás extendiendo mucho en tu comentario, ¿Qué? Francis. Me oye? No soy eh, yo el es? que no te escriba. Pero, me oye. Carlos. Buenos Vamos a la llamada. A la... Amado, yo Vamos a la llamada. Buenos días. Vamos a la llamada. Así mismo están los Buenos hablan. días. De modo porque... Días. Días. esto, que esto es... La fundita de la cosa que quedaron en la campaña no se que se guardaron. Sí, parece no, que se cayó. Están flipándola y bueno. tirándola. No, es a que no que se Si sí, sí. no así lo quiere. No se pongan locos y pongan locos los demás